...seguro que muchos de ustedes recuerdan estas imágenes... ...muchísima gente se haya juntado aquí para hacer este tipo de, de evento... ...que en, re, en, definitiva, en definitiva lo que queremos es eh, pues reivindicar el uso del castillo... ...y debido al éxito de la anterior edición... ...la asociación Amigos del Castillo de Molina de Aragón... ...va a realizar este próximo 29 de diciembre en el castillo... ...el segundo Belén viviente... ...para ello buscan actores para interpretar el papel de la Virgen María... El Niño y San José. Tan solo deben contactar con cualquier miembro de la asociación.